me pasa hoy hijo de la gangriki fuck mm. intentando matar a este niño rata Toma, pa' tu casa, compadre. Clapadiño, clapadiño, clapadiño. Una churra de la Ah, vale. Uh, Tasty. So, really, really, Tasty. Gracias por la kill. Coño, ¿qué cojones hace mentira? Y en ¿Será? ¿Puto rata? me ha dado coño a tu casa, una rata, madre mía. a tu casa, niño que pasa tío que dice el tío no vea no con la pistolita <risa> ah vale que ahora viene otro y me bueno, al final me mata otro tío que no tiene nada que ver con ahí lo caza venga y ahora yo cojo que me lleva la kill y digo ¿cómo? ya nos vemos conemos ya me va a robar a mi la kill tú mada faca Y eso, muy a mi pesar Es decir que, a no ser que la Play 4 o 5 Sea un, un ordenador Lo dudo Lo dudo Porque la fluidez en la cual estamos ¡Hostia! ¿Y esto, tío? Váyanelo O sea, increíble este man, tío No sé, no sé, tío No sé qué pasa en Fortnite ¿Alguien me puede decir qué pasa en Fortnite, gente? ¿Eso qué era? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Por qué me ha hecho eso? No lo no entiendo, bro O sea, ese es el que tiene el máximo h ¿no? El tonto es ese Este nota es el que le tenemos que quitar los high ground, gente LOL Coño, la madre que le parió, hermano Vale, eso no está hasta crack, tío. Wow. Y yo en serio. ¿Qué eres? Como un pequeño dios del Fortnite, loco, algo Caes de ella, perro, tío. Que te follen, hermano. A salir por ahí, ¿no? Hostia, el niño de mando, tío Maldito niño de mando, bro ¿Qué coño me pasa, tío, eh? O sea, estoy empanadísimo, tío Estoy empanadísimo porque es que este niño rata Este de aquí, tío, me está tocando un poco la, las pelotas, tío Hijo de la Gran Berrique Ese niño Ya no ja, Ya no vas a rotar Hostia La madre que le parió, hijo de la Gran Berrique Vale, yo lo que voy a hacer es rotar hacia arriba, ¿no? O sea, literal Ah, vale Ah, que este niño me es más trae, ah No, ok, tío Te he bro Te he maní uh oh Dios, tío, estáis viendo la in así de ese niño. La madre que le parió, tío. Nada, o sea, me, me he marcado una partida para nada, tío. Está literal. No, tío, que no me peguen nada. La... ¡Oh! No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Oh. Tia, se a, se a la mie, o sea, se ha partido la la madre, eh. qué putada, bro. Dios, no tengo match, tío. Uu, what? ¡Prra! Before Dance, dance, dance, funny, move, funny, move, funny, eh Que yo me la he cu, currado. Me la ha currado muchísimo, tío. Me la ha currado muchísimo. <risa> Le metió todo al niño rata de mando. Era la nuestra, gente. La última partida antes de dinar Valorant. <risa>